Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un gameplay en Bonete con el Copevirú. Como se habrán dado cuenta, creo que sí si lo... Como se habrán dado cuenta aquí, soy mayor nivel que el anterior episodio, ya que se me trabó la grabación del anterior y no lo quiero subir ya que es muy fail. Así que lo mejor es de que empiece desde cero. No es 0-0, de es del nivel 1. Es lo mismo. Ahora sí. Si alguien... Si por si acaso alguien sabe cómo... Espera, deja que aparezca la de esa. ¿Cómo sabe que se llama esta cosa? Esta. La que tengo adelante. Yo le digo que es un perro con rayos láser. No sé de dónde le veo la forma de perro. Pero le encuentro la forma de perro por alguna rara razón de mi vida. Y lo más gracioso de todo. Es que es un perro. ¿O qué es? La verdad yo no sé qué es esa cosa. A ver, perro lanzarrayos láser. A ver, huesito, huesito. Un poquito. Un poquito, por favor. Ah, ahí están los huesitos de la muerte. Nunca faltan. Y la sabía. ¿Cómo quieren que lo mate? ¿Con huesitos? ¿O con un rayo láser? Yo creo que con un rayo láser. Uh -huh. Creo que sería lo más conveniente. Ahí está, rayo láser en camino. Y huesitos aquí abajo. Sí, murió por un rayo láser. Nunca me aburro de ver esta porquería de un mono morir. <risa> Como sabrán, tengo cuenta, no es la primera vez. Si quieren, puedo bloquear a Papyrus. Pero eso será en otro video. A ver, ahora en nivel 2, ojalá que... El único que no me pude pasar es el nivel 3. Por eso estoy haciendo la repetición. Ya que me enfadé porque estuve unas dos horas ahí intentándole. Pero no pude. Creo que ahora sí estoy en mi modo manco. No perdón pero no ¿cómo se llamaba no, olvídalo a ver papu te va a partir en dos igual que las anteriores veces no tu me estoy volviendo loco ¿Qué importa huesitos violadores vaya sin mal pensar por favor sin mal pensar chicos no soy del tipo ese de tipos que mal piensan todo lo posible Yo sé que ustedes sí Pero yo no Nada, no es cierto No Ya volví a resucitar Ya morí una vez Eso no me gustó Máximo 10 veces puedo morir Si no termino el video en 10 veces Y en el siguiente voy a volver A ver papu Ahí está, rayo láser. O oh, perro escopelar láseres ¿Y qué es esto? ¿Qué comí? Y así fue cuando el manco de copyright murió. No sé qué pasa en Dios de la de la infinita estupidez y manque. Me sigue siguiendo. Me persigue por todos lados. O tal vez de que es lo suficiente pendejo para hacer eso tres veces seguidos no no creo creo que esto lo que hace en el circulito ustedes lo van a ver marcado en una flecha lo que hace la de esa es que te da poderes raros ahorita los voy a probar no no los voy a probar en este porque debo de investigar primero si no que chiste no voy a saber ni qué estoy haciendo ¿no? mm. corre corre corre ahora papu Toma, cómete en rayo láser por detrás, sin mal pensar. Toma, toma, rayo láser. Aunque en realidad no es muy buena idea gastar tanta energía como lo está haciendo yo. No lo hagan, chicos, por favor, no lo hagan. A menos que hagan lo de la gravedad y se puedan liberar, aunque sea un poco. Mira, por ejemplo, yo usé de la gravedad para quitar, no quitármelo exactamente, sí. Acá Si no para uh. ¿Se murió? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué acaba qué, qué, qué, qué, qué, qué de pasar? Oh, sí se murió, pero si sí tenía una cura <risa> Y así fue como el Copivirú Ganó su primera vez En realidad no fue la primera vez Fue como La octava, ¿no? O está Sí, creo que sí Creo que me está haciendo más Pero que que Pepito el crack Que no quiero decir sus nombres Porque si no me cobran copyright <risa> corre, corre, corre, corre, corre A ver Rayo láser mortal Uh, siempre funciona Una popo Ahora, papus. Viene la jugada, maestra. No fue tan maestra como yo esperaba. No, no me salió. Vaya. Ya mira todo el año que le hice al pobre. Se curó dos veces seguidas. Eso es bueno. ¡No! ...y por segunda vez morí. Ah, creo que se me quedó grabando. Ay, ya yeah, que... Perdón por este momento tan incómodo. Ahora sí, papu, vas a morir. No, no me deja, no me deja. No lag, lag. Ahí está. Tome, tome, tome, tome, tome. Huesito por doquier. Ay no. Así no, así no, así no. Ya es la cuarta vez que muero. Ya me estoy enfadando de este tipo raro. Rarito. En realidad es muy rarito. Más que yo, incluso. Ya me estoy enfadando de él. Toma, toma. Y yo sé que te gusta mucho. ¡Uy! Eso no me gustó. Huesito, huesito, huesito, huesito. Esto nadie lo esquiva. Ni Lolito. Ni siquiera yo. Eh, yo tal vez sí, sí lo esquivo. Ahora necesito recuperarme. Recupérate, recupérate, recupérate, recupérate. Ahora sí, papu. Ni uno tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Uno da Ahora corre. Ahora corre Que no es bueno gastar tanta energía Como yo lo estoy haciendo Pero si es para un bien mayor Entonces hagan Ay no le dio Y no le dio lo Acabo de regarse Porque ya me gasté mucha energía Eso no es nada bueno Me va a violar Cúrate, cúrate. Por favor, cúrate y no te mueras. No es curar, recupera energía. A ver. Toma, toma. Primera vez que lo derroto. o oh, seguiré haciendo mis pendejas. Toma, toma, toma, toma, toma. Parece que será la segunda la, opción. La, la toma, toma, toma, toma. ¡Ah! ¡Se curó completo! ¡Hijo! Ahí está, un poquito de daño Ahorita va a venir y me va a seguir Ah, mi perrito la hace Corre, corre, corre Porque si no te quedas sin, sin energía ¿Le ganaré? No le ganaré, él me partirá en dos Yo creo que le ganaré no sé por qué, pero creo que mi yo interior dice que vas a perder como siempre. Pero algo dentro de mí me dice que voy a ganar. Rayito láser. O oh, haré el pendejo igual que siempre. Corre, corre. ¡No! ¿Por qué me persigue el dios de la infinita estupidez? Man, qué es. Ya volví con la última parte. Ay, le ganaré, no le ganaré. Este tarda mucho en ganarle a este tipo, raro. No más raro que yo, pero raro. Creo que así le voy a ganar. No vine. Ah, ya vino. <risa> ¿Ustedes creen que le gana así tan fácil? quiero ser así. Sino no, ¿qué chiste tiene enfrentarse contra un enemigo tan fuerte? Uy. Eh. Eh... Uh... <ríe> Porque... No... Esta va a ser la buena. Se lo juro, esta va a ser la buena. Esta... Le voy a ganar a este tipo. A esta le voy a ganar. Aunque sé que ustedes no prefieren que le gane, pero quieren verme sufrir, ¿no? Sé cómo son. A ver, pupú. Soy más pro que Lolito. Ahí está. Cúrate, Cúrate, Cúrate, Cúrate, Cúrate, Cúrate, Cúrate, Cúrate, Cúrate Toma Se curó Me quiere cachar, me quiere cachar Toma, Toma No me vas a cachar en tu vida Corre, papu, que no quiero morir. Sí, esta va a ser la buena, ¿no? Esta va a ser la buena. La que le voy a ganar. Por... En tres videos. En tres videos y dos falles. No manches. No. Creo que sí le gano. Yo diciendo mis tonterías antes de tiempo. Porque tengo que abrir la boca antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, buenas tardes. ¿Sientes el poder de la catedral? ¿Sientes el poder de Dios? Nah, no, ya nah, eso ya. Ya lo había dicho. Ya no es como. Ya no es nuevo. Toma un poquito de huesito. Que no lo puedes esquivar por si. Toma, por si esquivas en rayo láser. Aunque ahorita que lo cuento fue muy estúpido hacer eso. Un poquito de recarga. Ahora toma un poquito de de por detrás de rayo láser mortal por detrás. Igual que tu tío te la hizo. ¿Por qué? ¿Por qué me metiste el cuchillo? Esta va a ser la buena, esta va a ser la buena, voy a estar bien motivado y bien concentrado, full concentrado, voy a estar serio, aunque no creo que gane, no, esos pensamientos son malos, malos para la salud, como ahora lo acabo de manquear, acabo de manquear feo, acabo de manquear de la manera más manca posible del mundo. Ahí está un poquito. Uh, oh, eso me gustó. Se lo comía todo, eso es bueno. Para allá. Ahí está un poquito de cuerpo. Oh, corto. Oye, yeah. ¿y qué pasa si uso este tiro a huesos? Si uso el modo ese de, de este tipo raro. Uh, eso fue muy bueno. Pero creo que no va a durar mucho. Ahí está. Para allá, tipo. Para allá, vaquerón, no puedes pasar. Y... Sí. Esta va a ser la buena. No Vamos a seguir haciendo mis pendejadas. Ahí está. ¿Cómo quieren que lo mate? Mejor no hablo antes porque siempre cuando abro la bocota, siempre muero. Es algo que me he dado cuenta. Murió por enlacer. Y se fue. Sí. Al fin. Por fin pude. Por fin. Sí. Bueno chicos, aquí termina el video La meta de likes va a ser de 5 Ya que en el anterior video Son muchos likes los que encargué Me apresuré demasiado Y dos suscriptores nuevos Eso es fácil Así que si quieren ver Más videos de este tipo, dejen esa meta de likes Y esos suscriptores Así que, bueno, adiós Bye, que les vaya bien, adiós Ah pues ya me voy